el hombre que nos saludó por equivocación nos reconocerá siempre. Nos tocará enfrente en las plataformas de los tranvías, al lado en un tren, en la butaca próxima en el teatro, y nos lo tropezaremos, teniéndole que dejar la derecha en las calles solitarias, y siempre sentiremos el deseo de que nos perdone el que nos saludara aquel día. Imploraríamos su piedad por piedad. Ramón Gómez de la Serna, Gregarías.